Tan bueno como me dejes serlo, tan joputa como me haga serlo. Vidas en ceniceros, estoy en lo pálido no en lo correcto. Si espejos reflejaran verdad, nos veríamos en ellos. Gestión de la proximidad, adelanto con atropello. Deshago este mayo, en Troya te coge en el hombro caballos. En rachuelas me pillo, tengo más, Romero que tomillo. Cimas y valles, fuera de récord, el encuadre, Granaíno, mala follá, crecido por calles, vive quien calle. Si pared hablara, no consultaría la almohada, contrastes en la tana, me desplazo con la desconfianza del que sabe lo que pasa. Nada me llende es lo que tiene tener un, ya me lo dije. Conjuntos de manejes, molinos a gigantes la linde, como la gata, grito avanzar con Petty. Aborrezco el marketing. Con Petty soy la regla que confirma la excepción de Murphy. El futuro es importante, el presente urgente, el pasado en cada dos dientes. El pez combativo desarrolla afinidad por la contracorriente. Express, tensión inmanente, debilidad no es mi fuerte, pesos tirantes, choques inminentes, el volante no puedes desenroscar, pica mi habilidad, ajos pa' mascar, chica si luces fuera te voy a asombrar, yo maestro de los sideral. ¿eh?